Me la rifé en el tianguis con este traje bien chidor y segurito le voy a gustar a la cuquina. Me encantan las fiestas de disfraces. ¿Qué tranza, mi jeringas? ¿Listo para ir a hacer el ridículo? Digo, para ir a divertirnos. Simón Botijas, el desmadre es lo mío. Pues yo tambor, ya sabes. ¿Qué onda, weones? Chidos sus trajecitos sacados de Coppel. Nah, carbón. los compré en cuidado con el perro. Ajá, sí, Dice en la etiqueta de atrás, o sea... Chejotito, hasta pa' allá. La verdad me vale queso, voy a ir al baño, Comper. Simón, no tardes porque me trago tus chetos. Ey, cuidado, con mis chetos no, ¿eh? Con razón huele a barrio, ya llegaron el boticas y jeringas Cállese la jeta, morra Ay, X. Ya tranquis todos que voy a dar inicio al concurso Buenas noches damas y caballeros, esta noche habrá un concurso de disfraces Así que prepárense porque el mejor ganará un pase VIP todo pagado para un viaje de dos personas ya oíste, jeringas, esta oportunidad de ganar ese viaje y te lleves a la cuquina contigo. Bueno, fuera, bro, pero la cuquina no iría conmigo ni a la esquina por unos taquitos. Pues la verdad sí. Ojalá me gane ese viajecito para ir con mi crush. Ojalá me gane ese viajecito para por fin confesarle mi amor a la cuquina. El ganador es. El ganador es... El ganador es... Que la chingada, ya dinos quién. O te saco el resultado amablemente de un putazo. Pinche salvaje, relájate. Ya sé, eso pasa por invitar gente indeseable. El ganador es... El Gasparín. Nel, mis chanclas, aquí hubo chanchullo. No, mi estimado. Esos son los resultados. Ah, todo este circo para nada. Ni la endeudada que me di en el tianguecito. Pues me cambias ese resultado o hago que lo cambies. Qué agresividad, mi estimado. Abrazos y no putazos Tu rabo, te invito a que nos demos en la madre Y yo te invito a que termine la prepa Y luego hablamos mi estimado Bueno ya, mucho circo, a qué hora empiezan los putazos, yo le entro Mucho barrio por hoy, ya bájenle su desmadre Pinches básicos, yo sí me producí con mi disfraz Yo sí me merezco ese viajecito Jajaja, <risa> la que se vistió de mona de Skid Game Muy original tuve, vea. ¿eh?